Eh, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la organización de la WordCamp Zaragoza. Eh, tres tistes tigres. <risas> la, la, la, la, la. <risas> me gustaría darles las gracias y esto me parece maravilloso porque además lo he visto en, algunos, eh, en algunas WordCamp internacionales y esto es una maravilla tenerlo. Eh, las traducciones para la accesibilidad y demás, ¿vale? Bien, eh, bueno, eh, me lo cortaron en la tarjetita, pero bueno, la, la tarjetita ponía fight, <coughs> round one fight, ¿no? Eh, o como sobre un ataque hacker malicioso, básicamente. Eh, no sé, ¿cuántos de esta gente conoce, cuántos de ustedes conocéis este videojuego? Vale, o sea que voy a, no voy a hablar en vano, ¿no? <ríe> o sea que todos sois de mi época, más o menos. ¿Cuántos de ustedes han visto una charla mía ya, Bien, hay bastante nuevo, o sea que guay, puedo repetir cosas. <risa> Bien, tenía mucha ganas de dar esta charla, hacía bastantes veces que la había presentado a otras WordCamps, pero nunca me la habían pillado, porque al final de lo que se trata aquí es de coger y decir ese mundo oscuro y mágico de la ciberseguridad, cómo explicarlo para gente que no es ni técnica, ni, ni está metido en el mundo de la ciberseguridad, aunque sean técnicos, ¿de acuerdo? Entonces siempre es un poquito complicado. Y básicamente lo que vamos a hacer aquí es, eh, yo les voy a intentar explicar eh, el mundo de la ciberseguridad diseñando un videojuego. Y ese videojuego se basa en este famoso videojuego que más o menos todos conocemos. Antes que nada, por presentarme, porque no me he presentado, yo soy Néstor Angulo. Tengo la certificación CISSP, que es una certificación de seguridad a nivel internacional bastante alta. Eh, aparte, trabajo como analista de seguridad en GoDaddy y en Sucuri. Desde 2017, desde 2015, perdón. Y si me queréis encontrar, queréis interaccionar conmigo, me queréis añadir, queréis preguntarme cualquier cosa, queréis mandarme un tal, o me queréis simplemente criticar, me tenéis en Twitter, con ese sobrenombre. Todo lo que encontréis de ese sobrenombre, muy posiblemente en Internet, tiene que ver conmigo porque es una palabra que me inventé hace muchos años. Bien, antes de todo esto, ¿qué es la ciberseguridad? Básicamente, los que nos dedicamos a ciberseguridad nos dedicamos a proteger esto. Que no os engañen, ni es proteger servidores, ni es proteger No, no, lo importante es esto. Nosotros somos los guardianes de la información, ¿de acuerdo? O los guardianes o los que tenemos que intentar de alguna manera que esto no acceda. La información debe estar, debe ser confidencial, debe estar íntegra y debe estar disponible para las personas que realmente deben tener acceso. ¿vale? A esto se le llama la tríada de la información que es la CIA o en castellano CID, ¿no? confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y por su contra, a la confidencialidad la filtración, a la integridad la alteración y a la disponibilidad la destrucción. ¿vale? Básicamente, en Pueblo Llano, la información debe ser accesible en tiempo y forma y completa a las personas adecuadas. ¿vale? Dentro de este esquema, lo importante es que esta información con esta tríada tiene varios accesos por la parte de hardware, la parte de software y la parte de la comunicación. Estos son, digamos, los frentes a nivel abstracto que tenemos que tener en cuenta. A partir de ahí está la seguridad física, la seguridad de las personas, de la organización y demás. Ciberseguridad se basa en esto. Bien, muy bien. Vamos a diseñar un juego. Y este juego consiste en lo siguiente. Tenemos una fortaleza. Nuestra fortaleza es nuestro sitio WordPress. ¡Tachán! Tenemos nuestro colega que defiende la fortaleza del malote. ¿Vale? Y tenemos una barra de vida para él y para mí. O para él y para la, el defensor, o para ella y ella, lo que sea. ¿De acuerdo? Empieza el juego. Round one, fight. Todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? No sé cuántas veces lo habrás escuchado, pero yo por lo menos siempre que oigo esto siempre se me oye con esa voz. Muy bien. ¿Cuáles son los posibles objetivos que el malote puede querer de nuestra fortaleza? la base de usuarios, la base de datos, el contenido que hay dentro de la página, ya sea imágenes o productos que queráis vender, digitales, el uso de la infraestructura, usarla como botnet, o la reputación, que parece que no, pero es muy importante. Muy bien. Por otro lado tenemos el objeto barra de la vida. Va a representar para nosotros la capacidad de protección. Es más barra más probabilidad, ojo, vale, de ganar. ¿Qué significa probabilidad? No significa que porque yo tengo una barra de vida más grande voy a defenderme de todos los hackers. O si la tengo completa, seguridad 100%. Eso no existe. Simplemente tenemos más probabilidad. Si nuestro malote viene a atacar nuestra fortaleza y tiene más barra de vida que nosotros, es más probable que no gane y consiga acceso a cualquiera de los objetivos que hay en esa, en esa fortaleza. Bueno, esto es una imagen de un poco del videojuego. Básicamente... Uno que viene, le pega un guantazo y le resta vida. Pues vamos a intentar emular eso, pero en el mundo de la ciberseguridad. esto ya son reglas que me invento yo. Y que de alguna manera intento que lo tengáis en la cabeza, porque son muy importantes y la gente no las entiende. Y ya estoy un poco a narices, entonces vamos a intentar explicarlas. Cada medida que nosotros vamos a añadir, de las que vemos posteriormente, va a añadir puntos a nuestra barra de vida, hasta un máximo de 100. Si no actualizas tu sitio, esto te va a afectar un 5% a tu barra de vida mensualmente. Significa que si en 10 meses no actualizas tu página, el 50% de tu barra de vida se ha disminuido. Por cada admin adicional que no es necesario, te sumo un 2% al mes de bajada. ¿vale? Así que si tenéis un admin que no es necesario, solo dos admin, por ejemplo, y tenéis, no actualizáis el sitio... En 10 meses la tendréis un 70% menos. Cero puntos en mi barra de vida no significa que estoy muerto. Significa que hasta un chaval que le dé por mirar tu página la puedes hackear sin ningún tipo de problema. ¿vale? Estas son las condiciones generales del juego. Yo no es que me las estoy inventando, pero evidentemente está basada en la realidad y está basada en mi experiencia. Los personajes. Bueno, aquí tenemos siempre la discusión hacker, ciberterrorista y demás, ¿no? Yo siempre intento meteros en la cabeza, y esto ya es algo que sí que lo hago, lo digo mucho en mis charlas. Un hacker es una persona curiosa, ¿vale? Que vamos allá. Significa que todos deberíamos ser hackers. Todas estas personas que están aquí fueron hackers en sus épocas, ¿vale? Pues seguro que conocéis a alguno de estos. Fueron gente que cogieron algo que no sabía para qué se podía usar para eso, lo usaron inventaron algo que hoy en día ha cambiado posiblemente muchas de las formas de hacer los procesos de nuestra vida. ¿no? Bien, dentro de esos hackers están los hackers buenos, y dentro de los hackers buenos están los que llamamos White Hat Hackers, que son esas personas digamos que son que están preparadas como hackers informáticos para, eh, para empresas, para proteger, etcétera. Dentro de esos White Hat Hackers... Hay empresas que los organizan en equipos, como el equipo azul, el rojo, el púrpura, que es una mezcla, etcétera. Dentro de esos hackers o white hackers, los analistas de seguridad, como yo, por ejemplo, también están en este equipo. Los soportes técnicos de, los, eh, de las empresas de hosting también se consideran dentro de los equipos de hackers buenos. Y también voy a considerar dentro del equipo de los hackers buenos los plugins de seguridad. ¿De acuerdo? Este es paquito. Nuestro hacker bueno, ¿vale? Cada vez que veis este chaval, es que es uno de los buenos, una aladista. O un plugin de seguridad. O plugin. Los hay quien intenta imitarlos. O que tiene no toda la resolución que podría tener el personaje original, sino algunas cositas, pero sale más barato. Ojito. Tenemos hackers a su rollo, que son los que llamamos Grey Hat Hackers. Son esas personas que no son. No sé si jugáis jugáis al rol, pero digamos, que no son legal buenos sino que suelen ser caóticos o suelen ser neutrales caóticos neutrales legales son gente que suele utilizar metodologías no legales para hacer cosas buenas vale como seguro que conocéis alguno de que haya pasado ¿no? los activistas por ejemplo suele ser habitualmente encont encontrar Greyhound hackers en el grupo de los activistas tenemos a nika nuestra hacker freelance siempre que veáis a esta chavala es alguien que habéis contratado para ayudaros en algo o para hacer algo. Pero que no tiene que por qué ser una persona. Bueno, también hay imitaciones, imitaciones chinas, que pueden coger y decir, ja, yo hago este tipo de cosas. Ojito. ¿Vale? Tenemos a los hacker malotes. Los malos de la peli. Algunos de estos, pues ya los, seguramente si habéis jugado a este juego, pues ya los, los, los, los recordaréis. Son los que nosotros llamamos black hat hackers, ciberterroristas, criminales... Los script kiddies también, que son los chavales estos que se ponen a utilizar metodologías o eh, frameworks eh, que se usan para dañar o hackear sistemas y demás. luego solitarios, gente que trabaja simplemente por su cuenta. O equipos organizados como puede ser Anonymous, Anonymous Fox, eh, pf, Doom Station. Bueno, hay varios. Vale, dentro de estos malotes voy a diferenciar tres tipos de malotes. Está la Kami que es nuestra ScriptKiddy, que tiene una barra de 30 puntos, o 20-30 puntos, ¿vale? Siempre que veas a esta, es algo que más o menos todos con un poquito de conocimiento podemos hacer, ¿de acuerdo? Tenemos a Bruce, que es nuestro Black Hat hacker profesional, que podemos entre 50-70 puntos de barra, ¿vale? Y después tenemos al boss, ¿vale? El malo jefe, que tiene 100 puntos, ¿ok? O sea, protegerse de este es complejo, pero... Hay que jugar en igualdad de condiciones. Muy bien, ya tenemos puestos más o menos los personajes, tenemos puestos los juegos, tenemos las reglas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Lo hemos entendido todos, ¿no? Yo creo que es fácil eh, seguirme hasta aquí. Vamos a hablar ahora de los ataques que pueden ocurrir en nuestro entorno WordPress. ¿Cómo se hackea un WordPress? Así, no es magia. Tiene que existir un agujero, encontrarlo. Y o sea, cuando digo encontrarlo, digo hacer un exploit para aprovechar ese agujero o esa vulnerabilidad y después es cuando inyectamos código o le, lo que sea. ¿no? Es importante entender esto porque las cosas no ocurren solo porque, ah, es que tengo protección, bueno, es que existen vulnerabilidades. y En WordPress en particular, mientras más plugins metemos, más equipos de desarrollo hay involucrados en tu sitio, vale con lo cual más probabilidades hay de que alguien se haya equivocado, se le haya pasado algo por alto, haya un agujero de seguridad o lo que sea. Bien, este es el esquema general que lo he puesto también en alguna charla, eh, cuando ver, cargamos una página web, ¿de acuerdo? De manera rápida, nosotros somos esta chavala, cogemos nuestro portátil, nuestro ordenador o lo que sea, y cargamos el dominio, dominio.com. Esto accede a un OTNS, lo OTNS te devuelve en la dirección de ese dominio.com y con esa... Dirección IP, yo ataco al servidor, le pregunto, oye, que quiero la página principal. El servidor dice, OK, espérate, está en la carpeta esta. Vaya, PHP, lo interpreto, eso tiene acceso a una base de datos donde saca los datos, los renderiza y te lo devuelve. Y lo que tú recibes en tu navegador es HTML, CSS, JavaScript y media, imágenes, audio, lo que sea. ¿De acuerdo? Esto es el ABC del, del diseño web o, digamos, de la navegación web. Bien, ataques. Phishing y spam. Al final, eh, de lo que se trata aquí es tanto usar phishing o spam como inyectarlo, es tanto el ataque. ¿no? Y esto puede aplicarse dentro de lo que son las categorías de reputación o porque quiero acceso a algún tipo de login de lo que sea, tarjeta de crédito, lo que sea. Un script kid puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Y claro, evidentemente esto saca... Usa, digamos, la, la parte más débil de una cadena, que es la, la persona, ¿vale? que te engañan. ¿no? Eh, bueno, esto es un ejemplo de un sitio de los que limpio yo prácticamente todos los días. Y aquí veis que en la parte de plugins nos han metido un par de plugins cuyos nombres no reconocemos y que tienen, eh, tienen código sospechoso dentro eh, fácilmente. También está Joom.js. Joom, Joom la, no tiene mucho que ver aquí en Wordpress. Y, como veis, usa la estructura de la Kismet para meter, eh, para meter ficheros que son maliciosos. ¿vale? Esto es un ejemplo de la parte de eh, inyección de eh, spam, phishing y demás. Advertencia, porque esto es lo que me he encontrado en el último mes. Revisad vuestra carpeta de plugins, si usáis WordPress, y de temas. Si encontráis plugins con estos nombres, VP, Lazy Load y Random, Task Controller, core CoreStab, Core Engine, VPSip, o una, un plugin que se llama plugins. Y en los temas SEO theme, classic o themes, ¿vale? Posiblemente les han hackeado. Esto es que me lo estoy encontrando en las últimas semanas, ¿vale? Es fresquito. Vale, otro ataque. Fuerza bruta, diccionario. Vaya, esto es algo que a la gente le cuesta entender también. Si tú tienes un formulario con usuario y contraseña y tienes un equipo de gente por detrás con, entonces, yo qué sé, un Mac de estos, te pueden estar probando 4 millones de combinaciones de, de, de contraseñas por segundo. Si tú no tienes un sistema para detectar que de repente están probando 4 millones de combinaciones y todas fallan, pues en algún momento te van a entrar. ¿vale? Cuando digo que pueden usarse con combinaciones informadas o no, significa que se pueden utilizar eh, listas, que se han de hackeado de otros sitios, ¿vale? porque hay otros sitios donde tú tienes un usuario y contraseña, las han hackeado, las venden en la deep web, y después la gente es que al final tiende a reutilizar contraseñas. Pues eh, la gente compra por 10 pavos una lista de, no sé, 2 millones de usuarios y contraseñas, y lo prueba masivamente en un mogollón de sitios. Siempre hay alguien que el repite. ¿vale? El porcentaje de hecho está entre 30, entre 25 y un 30% de esas contraseñas usuarios caen. ¿vale? Se reutilizan. Les he puesto dos, eh, dos accesos o dos links ahí que son interesantes. La Wikipedia está en las 10.000 eh, passwords más utilizadas, las podéis buscar en la Wikipedia directamente. Y estoy seguro que a alguno de ustedes le va a sonar alguna de las que están ahí. Y Have I, Have I Been Pwned, que es una web donde pueden poner vuestro correo a ver si vuestro correo con esa cuenta de correo ha sido utilizado o ha sido. Ha caído en alguno de los hackeos, en alguno de los liqueos que ha habido últimamente. El de Adobe, el de Dropbox, el de Laces Password, alguno de ellos. ¿vale? Y también, esto lo puede ser cualquier script kiddy. Es muy fácil. Ataques XSS. Esto lo vemos mucho, pero igual no sabemos, entendemos muy bien. Igual si se los enseño así, lo pueden entender más fácil. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿O ha visitado una página y de repente se ha redireccionado a esto? ¿O a algo similar? ¿Has ganado un... Apple no sé qué, o un iPhone o lo que sea, pincha aquí, o si respondes a esto, ganas un iPhone, no sé qué. ¿Vale? Esto es un ataque XSS, que es un ataque de redirección. Se inyecta en el código, entonces cuando la gente te visita, pues según eh, condiciones o no, se redirecciona a otra para obtener datos, para hackear tu sitio, etcétera. ¿no? Este también seguramente alguno lo habrá visto. Entiendo que visitan una página y de repente te sale un robotito. Dame acceso, sí, mira, permíteme entrar en que esta extensión entre en tu navegador. ¿Vale? Nuevas vulnerabilidades, descubrir nuevas vulnerabilidades. Es decir, tu sitio web, por la razón que sea, viene un boss y dice, bueno, voy a ver. Y te, hace, te pasa un montón de scripts automatizados para encontrar eh, información por la que hackearte. ¿vale? Esto necesita un nivel de alguien o de un equipo y está interesado específicamente en tu sitio. ¿vale? Man in the middle, que este es otro ataque bastante clásico que la gente no entiende muy bien. Voy a intentar explicar. Estamos aquí, este usuario. Quiere transmitir algo a la aplicación web. ¿Qué pasa si yo no lo estoy transmitiendo a la aplicación web, si no estoy pasando a través de un sistema donde hay un señor escuchando lo que pasa? Por eso se llama man in the middle. ¿vale? Pasa también en los ataques de DNS spoofing. DNS spoofing significa yo quiero ir a tal web y le pregunto al DNS cuál es la IP de ese dominio. Si mi DNS ha sido hackeado, voy a tener una IP que no es la de mi web, sino es la de otra web diferente desde la que yo puedo obtener información. ¿De acuerdo? Ataque 2. Cuando normalmente te interesa deshabitar un servicio. ¿Vale? Esto no sé si lo habéis escuchado, los ataques 2 o sí, no, más o menos. Yo siempre pongo este ejemplo en particular de 2016, que fue un ataque que tumbó WhatsApp, o sea, Netflix, tumbó muchísimos. Eh, servicios y además tiene la, la gracia de que fue el primer ataque de la historia eh, de, provocado por eh, infraestructura IoT, es decir, elementos de Internet de las Cosas, eran cámaras de seguridad en particular. Para los que no entiendan ese gráfico, siempre les pongo este GIF que es bastante explicativo, ¿no? es decir, si nuestro servidor es esa red, pues un, un, un ataque 2 es eso, ¿vale? Al final se ve sobrecargado por la cantidad de peticiones. SQL Injection, es decir, te meto algo en la base de datos directamente, ¿de acuerdo? Esto también un profesional lo puede hacer sin ningún problema. Ransomware, que lo oímos mucho recientemente, que es un secuestro de ficheros y datos. Lo puede hacer también un profesional. Crypto mining que hablábamos antes, no sé si Juanca está por ahí, pero Juanca me, me, me hablaba sobre el tema de minado de monedas. Esto no se está viendo tanto ahora. Se, ve, se vio más hace un par de años que básicamente eh, utilizaban tu página web, te inyectaban un código, de manera que cada persona que visitaba tu página estaba minando moneda para alguien. Por eso se notaba mucho, porque visitabas una página y de repente el procesador se ponía a mil, el ventilador se ponía a mil, el procesador iba lento, y tú decías, pero si estoy visitando una página, ¿por qué? El uso de recursos, ¿vale? Botnode, es decir, cojo tu eh, sitio y lo convierto en una especie de zombie o nodo que yo puedo utilizar para atacar después más adelante. Como esto. Tenemos un botmaster que utiliza esas páginas zombies que no se enteran que están hackeadas pues para hacer un ataque 2 a una víctima, para inyectar spam en otra, para un troyano, para lo que sea, pero al final nunca llegas al botmaster porque siempre te quedas en la capa de, los, de las páginas o de los sitios Wordpress que has utilizado para atacar a otros. Los has utilizado de plataforma. Y la última que aunque no es un ataque particularmente, sí que es lo que se llama un paso lateral que se utiliza en, en seguridad. Y que es, me gustaría nombrarlo porque nunca lo nombro y, y la gente muchas veces me lo saca a colación. Básicamente, tú tienes cinco sitios en tu, en tu cuenta, ¿vale? De cPanel, de Plesk, o con un servidor tuyo propio. Te hackean uno. Y a partir de ese que te han hackeado, hackeo el resto, ¿vale? Eso es un cross-site cross contamination. ¿Cuál es la curiosidad de este ataque? Que es que no te lo va a detectar ni Dios, ¿vale? Porque es de, de dentro, es como el servidor. Como si el servidor hiciera una serie de peticiones, entonces ningún WAF ni nada te van a detectar esto. Ahora hablaré un poco de eh, las defensas que se pueden hacer contra estos ataques. ¿Hasta aquí los ataques, claro? ¿Alguna duda? Vale. Os pongo esto porque, aunque yo he puesto ahí sus nombres, más o menos he seleccionado algunos y tal, según la OWASP, que es la Organización para la Web Security, eh, estos son los ataques que están en 2021 seleccionados porque cada cinco años lo hacen, eh, como digamos los ataques más importantes, ¿de acuerdo? Los 10 ataques más típicos o los top 10. ¿De acuerdo? Está el broken access control, cuando te entran eh, por login, inyecciones, fallos criptográficos, diseño inseguro, que es uno de los más típicos, diseño seguro mal configurado, que ese es otro componentes desactualizados, importantísimo. Y es que parece que lo puedo repetir 50 veces y aún así la gente no actualiza sus páginas web. Aquí está, en la sexta posición. Eh, fallos de identificación, datos, bueno, en fin. Vale. ¿Y qué pasa con la IA? Hablábamos antes de la inteligencia artificial, ahora está muy de moda, ¿no? Estamos en el chat GPT, eh, en fin de la generación de imágenes que estamos haciendo ahora, ¿no? que está poniendo en pie de guerra a todos los diseñadores, en fin, o las, incluso los creadores de contenido y demás. ¿no? ¿Y esto qué va a pasar? Pues pasa un, lo que se llama, el concepto en castellano sería la, contra, la contradicción de la inteligencia artificial o la AI con un drum. Pasa que hay ahora muchas herramientas para atacar sitios utilizando inteligencia artificial, pero es que también hay herramientas para defenderse de sitios utilizando inteligencia artificial. Entonces, al final va a pasar lo, lo que está en la imagen. Que sí, que yo utilizo mi inteligencia artificial para atacarte, pero es que yo utilizo la inteligencia artificial para defenderme. Con lo cual no va a haber ningún problema. Va a seguir, vamos a seguir en el, mismo, en el mismo escenario que estábamos antes. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que aunque se pueden utilizar estas herramientas, también están en la defensa. ¿De acuerdo? Ok, hasta aquí. Ataques, ya tenemos un juego, tenemos un escenario, tenemos personajes, tenemos los ataques. Vamos a defendernos de esos ataques. Lo primero, hay que practicar, ¿vale? Es decir, te tiene que pasar para darte cuenta muchas veces de qué es lo que está pasando. Contra el phishing y el spam, aparte del tema de la formación que yo siempre digo y que estáis aquí en esta sala precisamente para tomar conciencia de que estas cosas ocurren y por tanto vais a entenderlo. ¿Cuáles son las protecciones? Pues un poco la habilidad del administrador, ¿vale? Y también si tenéis algún monitor de frontend. Esto, yo aquí les recomiendo usar SiteCheck, que es el que utiliza Sucuri, pero podéis utilizar otros. El SiteCheck no es un monitor o un escáner gratuito de vuestros sitio, sino del frontend, ¿vale? Hace una foto a ver qué es lo que ven los usuarios y de ahí, si hay algo misterioso, como por ejemplo, spam, phishing o lo que sea, va a saltar. Esto ataca a reputación y login. Bien, fuerza bruta o diccionario. ¿Cómo voy a evitar los ataques de fuerza bruta? ¿Eso de 4 millones de combinaciones? Principalmente con el WAF. El WAF es un eh, sistema que funciona como un paraguas. Si tú no sales a la calle y está lloviendo y no te, no te llevas un paraguas, normalmente te llevas un paraguas. Pues si estás en la red y tienes toda esta gente atacando tu página web, te pones un paraguitas para protegerte de los que no te interesan, que en este caso el agua. ¿de acuerdo? Pues así funciona un WAF. Olvidaos de la palabra Sucuri porque no estoy aquí intentando venderos uno. Si esto funciona igual con Cloudflare, con cualquiera de los WAF reales. Y cuando digo reales es porque hay mucha gente que va a vender que hay un WAF cuando no es un WAF. Cuando es un firewall de servidor, no es un WAF. ¿Vale? Un firewall de servidor es un firewall generalista para lo que son las, eh, digamos, los procesos internos de un servidor. Un WAF es un... Eh, eh, ¿Cómo le llamo? Una... Bueno, un firewall de, de, de, orientado exclusivamente al tráfico web. Solo tráfico web. Aquí entra el tráfico web, se analiza qué es lo que se quiere, utilizando ya la base de datos interna de cada una de las empresas que han desarrollado porque ya lo han eh, lo han este, codificado. Deciden si eso tiene malas intenciones y se tira o puede seguir. Y a partir de ahí aprendes y sigue. Y entonces llega a tu página web. ¿vale? Esto es un WAF. Entonces es, yo lo llamo el, el paraguas. Filtra, tráfico web. Parchea virtualmente cantidad de vulnerables conocidas. Esto es interesante porque si se sabe ya que tú, te, que, por ejemplo, estás usando un plugin que ya es vulnerable, que ya lo conocemos todos y demás, pero tú no lo quieres actualizar, o no lo puedes actualizar porque no tienes la licencia, porque en fin, por lo que sea... Y ya se conoce, normalmente los WAF ya vienen codificadas con que, qué es lo típico que se usa para atacar desde fuera utilizando ese plugin y esa vulnerabilidad. Esto, pues en cuanto yo lo detecto, ya no te dejo entrar. Entonces por eso dice que parchea virtualmente. Yo ya sé lo que tú vas a atacar, entonces te bloqueo. ¿vale? Eso es un parche virtual. Se puede utilizar herramientas forense, protege contra ese tipo de ataques y casi siempre vienen con un CDN actualizado y con un CDN incorporado, con lo cual mejora el rendimiento de tu página. Vale. Contra los ataques XSS, puedes usar un WAF, porque al final es desde fuera. Yo ataco una unidad y te inyecto un código en JavaScript. Como es desde fuera, los WAF siempre actúan, si es desde fuera, ¿vale? Pero también la integridad de fichero. La integridad de ficheros es uno de los monitores más interesantes que podéis tener siempre en vuestro sitio web. Lo tienen casi todos los plugins de seguridad y lo tienen muchos de los hosting que realmente se preocupan por la seguridad. Y esa integridad de ficheros es un monitor en el que te dice, eh, tal fichero ha cambiado de tanto a tanto en tal fecha. Puede crear mucho ruido, porque una actualización ya cambia mogollón de ficheros. Pero al menos tienes ahí una forma de ver qué es lo que ha cambiado. ¿Y por qué? Tú puedes mirar y decir, oye, ¿por ¿qué, ¿Qué ha cambiado? Te inyectado un XSS. Ah, te pillé. Pero si tú no tienes algo que te, que te alarme en ese sentido, no lo vas a detectar, por mucho que lo intentes. A que seas muy, muy pro. El tema de las nuevas vulnerabilidades es lo mismo. Desde fuera, yo intento ver qué, qué vulnerabilidad está en tu sitio web, te meto un WAF, con lo cual te protejo. Pero aparte, el mantenimiento. Oye, yo estoy vigilando las actualizaciones, que está todo bien, etcétera. Man in the middle, SSL. Si yo quiero proteger las comunicaciones de mí con el servidor, meto una encriptación en la, en la, en la comunicación. ¿Vale? Un poco así, ¿no? Un usuario con el website. Si esto está encriptado, nadie. Puede el eavesdropping es el nombre con el que se conoce al típico que mira por encima del hombro. ¿vale? O que está administrando una red y simplemente quiere ver qué es lo que está pasando en la red. ¿vale? Eso es el eavesdropping. Si sí, utilizamos una VPN, que es un canal encriptado, pero además seguro, es decir, yo me conecto a este sistema como si estuviera dentro de este sistema. Entonces a través de este sistema yo ataco internet. Con lo cual ni gobiernos, ni hackers, ni nadie puede acceder a lo que yo estoy transmitiendo de aquí para acá. ¿De acuerdo? Todo la VPN ahora se está poniendo muy de moda también. Ataques 2, pues lo mismo, como un ataque externo que intenta de alguna manera reventar mi sistema. wow. Eh, inyección de SQL, lo mismo, aunque hablo también de mantenimiento y logs, pero bueno, que en el es lo mismo, es mantenimiento, ¿vale? Contra ransomware. ¿Hay alguna defensa? backups recuperar un estado anterior se acabó si te han secuestrado los datos y lo han hecho medianamente bien no vas a poder no vas a poder recuperarlo salvo que o bien pagues o bien restaures una versión anterior por eso es importante mantener un sistema de copias de seguridad adecuado o estar en un eh, hosting que se preocupe por ello qué pasa con las copias de seguridad pues lo mismo que pasaba en esta peli que seguramente alguno de ustedes habrá visto que si has cambiado algo o si cambias algo, pues el estado al que vuelves después no es el mismo en el que estabas. ¿vale? Entonces tengamos en cuenta que si la última backup la he hecho la semana pasada, pues todo lo que ha pasado en esta semana se borra. Crypto mining Es muy difícil eh, saber si esto te lo han inyectado. Lo puedes hacer a través de los logs o de la integridad de ficheros, mantenimiento y demás... Pero quien más te va a decir al respecto y más te vas a enterar es, o bien, porque ves que los monitores de CPU, o sea, como esto ataca realmente al usuario, no a ti, ¿vale? Quien más te lo va a decir es uno de los usuarios. Te van a decir, oye, cada vez que visito tu página se me pone a mil por este script. O me, entonces, habilitar un canal de, de, de comunicación con el usuario o varios canales, redes sociales, un tal, o lo que sea, es importantísimo para detectar este tipo de ataques. Para lo del tema de botnodes, lo mismo. Mirar los logs y demás. O el WAF. Para cross-site contamination, que es la contaminación de dentro, los WAF no sirven. Porque les he dicho que el WAF es desde fuera. Los ataques desde dentro no se van a detectar. ¿Cuál es la única forma que tienen de detectarlo? A través de un monitor de integridad de ficheros. Es decir, cuando veas que los ficheros internos te están cambiando por algo, es cuando vas a revisar qué ha pasado. Y a partir de ahí, entonces, tiras el hilo y encuentras dónde está el problema. Bien, mucho rollo, pero esta era la parte más chunga. Bien, ya tenemos el juego, tenemos la defensa, tenemos los ataques, bla, bla, bla, bla. Voy a hacer un pequeño resumen de estas defensas. WAF, como hemos visto, sirve para muchas cosas, ¿vale? Le voy a dar 50 puntos de la barra de vida. Monitores, es decir, tener cuenta de los logs, los escáneres, triggers internos que tú te hagas porque como administrador eres un pro o lo que sea, 20 puntos. Backup, 10, aunque son 10, pero son 10 importantes, ¿Vale? SSL, otros 10, venga, transmisión seguras, mantenimiento y hardening, y esto es importante, es decir, estar al tanto, pendiente, es decir, una persona que está ahí trabajando para eso, accidente de protección y, y ofuscación y actualización, es decir, gente que ya conoce tu sistema, tus necesidades particulares de tu WordPress, de tu servicio, y entonces toma medidas específicas para tu servicio, le vamos a asignar 20%. Y después la habilidad de la persona que tenga el sitio, pues oye, pues, si tú tienes más o menos habilidad, la estás mirando constantemente y demás y tal, pues, venga, otros 10. Suman más de 100. Pero la idea es que solo es máximo hasta 100. ¿Chachi? Cuando hablamos de combos, que básicamente en este juego lo que eran es, vale, y si hago abajo, arriba, A, B, no sé cuántos, hace un superpoder que te cagas, ¿no? Pues esto es lo que vamos a intentar ahora eh, explicaros en este caso mi combo, el combo que yo pondría en una página genérica. Pero antes que eso hay que, hay que mentalizarse de que hay que invertir en seguridad porque, o se lo ha formulado matemática, no sé si sabéis un poco qué significa esto de símbolo, es cualquier costo de una web caída es siempre mayor ¿vale? que el costo de una web hackeada. ¿De acuerdo? O sea, me perdón, menor, disculpa, menor, se me ha ido. Menor menor que una costa de una web hackeada. ¿Por qué? Porque si se me cae la web, se me pueden pasar una, yo que sea, un rato o lo que sea, o la puedo recuperar con una backup rápidamente, y lo que me haya costado en ese rato, pues lo que me haya costado. Pero es que si me la han hackeado, tengo todos los costos de seguridad, contacto, y si encima hay datos que se han filtrado, pues la gestión que tengo que hacer con, las, eh, con, las, eh, con la policía, con las entidades gubernamentales que, que toque en el momento. Y para el caso concreto, no sé si alguien habrá visto la charla que hice en Griñón hace unos meses, que era sobre el costo de un hackeo, pues ahí explico y desgrano qué pasa si te han hackeado. Y es mucho más caro. ¿vale? Entonces, siempre digo, cualquier costo de una web caída es siempre menor que el costo de una web hackeada. Bien, también sobre WordPress les recomiendo, si quieren mirarlo en el, en el QR, que visiten la página sobre la seguridad de WordPress, donde se os va a explicar qué hace WordPress para potenciar la seguridad dentro del de código de WordPress, porque WordPress al final se responsabiliza de su código, ¿vale? No de las plugins que hacen otras personas, terceros y demás. Entonces, ellos te van a explicar ahí, pues contra ataques 2, ¿qué hacemos nosotros tanto? Pues que para ataques de este estilo, ¿qué hacemos? Tanto, ¿vale? Les recomiendo que visiten esa página. Bueno, y aquí viene, digamos, quizás la parte más útil para todos ustedes. ¿Cuál sería mi combo, ¿vale? Lo primero es un buen hosting, ¿vale? Yo no voy a hablar aquí de qué es hosting en particular, no se ve muy bien, pero básicamente es un hosting que me ofrezca SSL, un hosting que además tenga un buen sistema de soporte, que me responda rápido, que me resuelvan los problemas y que tenga un sistema de backups integrado. Perdón. Y si puede, que además tenga un plan gestionado. Mientras menos cosas yo tenga que estar pendiente, más fácil y más. O sea, al final tendré un equipo que está encargado de eso. ¿vale? Sistema de backups. Yo recomiendo algunos de estos plugins. Por lo general, yo utilizaba antes ValPress, eh, pero si no me lo hago yo, me hago un script de, de copia de seguridad rapidito, lo que queráis. BlockBowl también funciona muy bien y AppDraft. Para cdn pues, Sucuri, porque al final es el que uso yo prácticamente todos los días, pero Cloudflare funciona también muy bien para este tipo de cosas. Plugins de seguridad, y aquí viene el meollo. Yo recomiendo Wordfence en su free tier. Es decir, en la, no paguéis por la licencia, porque ya solamente lo que hace Wordpress por el free, la parte free, ya es suficiente. Esto te va a tocar varias cosas de tu sitio web para protegerlas, que es lo que hablábamos del hardening. ¿De acuerdo? O si en su defecto prefieres iThemes porque no eres tan, porque a lo mejor Wordfence es un poquito más para gente que tiene un poquito más de conocimiento. iThemes es un poquito más para gente que no es técnica. Y después es importante para mí que instaléis además, Fail to ban o limit logins attempts reloaded. Cualquiera de esos dos plugins funciona muy bien para controlar los accesos a un sitio en los logins. ¿vale? Lo que va a hacer es, tú le puedes configurar cuántas veces puedes fallar antes de que te banee durante un tiempo. De esa manera os evitáis los ataques de fuerza bruta. Y después instalar un cacha, por favor. ¿vale? Yo les recomiendo cacha 4wp, que lo acaban de cambiar, antes se llamaba de otra manera, pero no me acuerdo. Pero si no queréis ese, cualquiera de los otros. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengáis un formulario de contacto en vuestro WordPress, eso permite que la gente os meta spam por un tubo. ¿vale? Entonces, si tenéis un plugin de estos de captcha, lo que va a hacer es añadirte a todos estos formularios, cualquier formulario de vuestra página, un eh, sistema de control, un sistema de chequeo de captcha, de manera que va a evitar que los spammers os revienten el sistema. <coughs> vale. Yo no sé si habéis jugado mucho estos juegos, pero una de las cosas graciosas cuando jugabais era que siempre teníamos algún personaje favorito y siempre había algún golpe de ese personaje favorito que le estábamos apretando de manera compulsiva, ¿vale? Yo, yo que sé, con bison estaba siempre, va, ¡Ah, va, con las piernas y tal, alguno de estos. Y uno de los botones compulsivos que os recomiendo siempre es ese, ¿vale? Es un botón compulsivamente que debes apretar siempre que veas un numerito. Actualizar. ¿Por qué? Porque tapa agujeros de seguridad, ¿vale? Es decir. Cuando hay una actualización es porque alguien ha detectado algo y hay que cambiarlo. ¿vale? Pero una cosa que es importante que la gente no lo sabe, bueno, que aparte, es que esto es importante, los parches de seguridad siempre aparecen después de los exploits. Es decir, si ya hay un parche de seguridad es porque ya hay gente utilizando o explotando esa vulnerabilidad. ¿vale? Pero sí que es importante esto, es que cuando tú actualizas un sitio ya sea el WordPress, o ya sea un plugin, ya sea un tema, estás sobreescribiendo el código que ya existe en tu sitio con el, con el código nuevo que viene del, del repositorio. Entonces, si el sitio, si el código que estaba en tu sitio está hackeado, no lo has detectado, o es corrupto o lo que sea, ya con eso os estáis quitando una parte del código y lo estáis limpiando. Estáis como haciendo un reset. Vale, pues esto sé que está limpio porque lo he actualizado. ¿vale? Salvo que hayan hackeado el repositorio oficial. Eso es bastante más complejo, pero puede ocurrir. Y después, esto ya porque trabajo en una empresa de seguridad, y lo sé, ¿vale? El 70% o más de las infecciones en los sitios WordPress ocurren porque los plugins o temas están desactualizados. Es lo más habitual que yo pongo siempre a mis clientes. Cuando limpio un sitio, siempre tengo, le pongo tienes 27 actualizaciones, tienes 67 actualizaciones. O sea, es imposible que tengáis un sitio con 67 actualizaciones salvo que se os haya ido la olla y habéis puesto no sé cuántos plugins, deshabilitados todos, pero no sé cuántos plugins, ¿vale? No os olvidéis que los plugins deshabilitados también se pueden usar para hackearlos. Entonces lo de deshabilitarlos no lo recomiendo. Recomiendo que lo eliminen. Pasa lo mismo con los temas, ¿vale? Y ya por último, la importancia de las contraseñas. Y aquí hay una historia personal mía detrás. Y es que a mí, yo guardaba las contraseñas en LastPass. No sé si sabéis que LastPass la han hackeado. ¿vale? Y a mí me reventaron el sistema de contraseñas con LastPass. Entraron, las usaron para atacarme a mí personalmente utilizando un sistema eh, utilizando un ataque de SIM swapping, es decir, cambiarme la SIM, la, la, la, lo duplicaron y utilizando eso como Second Factor Authentication, me intentaron entrar en el banco, me intentaron hacer una portabilidad, me hicieron un mogollón de cosas. Pero, tuve suerte, pues yo digo que aunque me dedique a ciberseguridad, es que tuve suerte, y al final salí de del tema, pero claro, tres días que pasé con bastante ansiedad y yo me dedico a eso. ¿Vale? Entonces es importante el tema de la gestión de las contraseñas y del Second Factor Authentication. Y con el tema de, de, de este ataque en particular les digo, siempre que el Second Factor Authentication, es decir, el factor de seguridad adicional aparte de usuario y contraseña, sea el teléfono, el número de teléfono, mal. porque pasa esto? Que le duplican la SIM y ya el teléfono forma, es de otra persona, con lo cual con eso ya obtienen la del Second Factor Authentication ya lo tienen. Entonces, siempre que se pueda, mejor con una aplicación. Siempre se dice que en la parte de autenticación, para que sea más segura, debe ser algo que el usuario es, algo que tiene o algo que sabe. O combinaciones de las tres. A más factores, si es algo que es, que tiene y que sabe, más seguro, pero también más complejo. No queremos hacer que los usuarios digan, joder, ¿qué rollo ahí entrando en, cada, en vuestro sitio constantemente? Pues normalmente se usa un second factor authentication, es decir, algo que pues, sabes, que es contraseña, pin y después le metes, pues, ¿qué tienes? Un teléfono celular o lo que sea, o huella digital, o lo que sea. Entonces son dos factores, por eso es second factor. Sabe y es, sabe y tiene. En el caso mío, para entrar en, mi, eh, en mis sistemas de mi empresa, ¿de acuerdo? Es que tenemos los tres. ¿Vale? Pero claro, ahí estamos hablando de otro tipo de temas. Y con esto y un bizcocho, cao a las 8. Se acabó. Game over. Y a mí me gusta siempre terminar, decir que al final necesitamos que todos, todos necesitamos hackers en la vida, ¿vale? En curiosidad, por ir más allá. Y con eso os dejo. Y ahora es momento de dudas. Aprovechadme que me tenéis aquí. Solo veo dos. Decepcionado me hallo. Sí, Después, cuando esté ahí en el patio, ya viene la gente que no quería exponerse. Hola, buenas. Una pregunta. Con el tema de cuando se hacen inyecciones a tu web de forma externa, el servidor, los logs, o pueden llegar a detectar desde dónde proceden. Es decir, cuando se realiza, por ejemplo, una actualización de WordPress, tú llamas al repositorio de WordPress para traerte todo el código, sabes que te estás trayendo un sitio de confianza, pero si te han hackeado y te lo inyectan desde fuera, ¿el servidor puede llegar a detectarlo? Sí y sí. Es decir, eh, la principal forma, o sea, digamos, la forma básica de detectar un ataque de XSS es mirar en los logs. Ahora, si tú quieres pegarte el trabajazo, que es leerte uno a uno, uno a uno, hasta que detectas el qué es, para eso normalmente hay sistemas de IA que te detectan cuál no es, pero lo mejor es el WAF, porque ya eso, en vez de hacerlo en el servidor, lo hace antes de que llegue a tu sitio web, con lo cual es mucho más fácil, mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Después está el monitor de integridad. El monitor de integridad que hablábamos era cuando los ficheros cambian, pues en el momento que cambian pues, tropecientos ficheros porque ha hecho una autorización y justo en ese momento, además, alguien te ha inyectado XSS, pues bueno, vas a ver un mogollón de ficheros que han cambiado y uno de ellos es el malo, ¿vale? Si ha cambiado un solo día un solo fichero porque tu página web hace cuatro años que no cambia y cambió uno, de repente, mosquéate. Pues, por eso digo que el monitor de integridad de ficheros es muy interesante, es muy importante. Te lo pone WordFence, te lo ponen incluso los propios hostings, tienen su propio sistema de control de integridad de ficheros, o lo puedes hacer tú, porque al final es un comando de terminal que lo puedes hacer con cierta facilidad. Pero bueno, si no, no, si no estás metido en el tema, además es una tarea más que no tienes por qué hacer. ¿vale? ¿Más dudas? Bueno, gracias, Néstor por la charla. Muy interesante. Eh, mi duda es la siguiente. ¿Ayudaría de algo hacer que todos los archivos estuvieran en modo lectura o que PHP no tuviera permisos para editarlo? O sea, digamos, dejar congelado. De, que... hecho, de hecho, en WordPress eso lo hacen varias empresas de hosting. Es decir, lo que hacen es, como sabemos que, digamos, en el manual de buenas prácticas, VP includes y VP admin no se deben tocar para nada, ¿Vale? y solo lo que se debe tocar, como mucho, es lo que está dentro de BP content ¿de acuerdo? Uploads, plugins, o lo que sea, eh, lo que hacen es meter esas dos carpetas, especialmente, dentro de un repositorio común, con lo cual ni siquiera es accesible de la propia página, y utilizan lo que se, eh, lo, utilizan vínculos ¿vale? desde, de, en la propia página para que accedan a esos repositorios, pero como son vínculos, tú puedes controlar si es de acceso de lectura, de escritura, o lo que sea, y eso lo hacen en algunas empresas. Es una forma, pero claro, implica mucho más mantenimiento. ¿vale? Pero también implica que cada vez que haya una actualización de WordPress tienes que detectarla y cambiar algo en el, en el código, porque al final tú le tienes que decir a, el, al propio eh, al BP config, ¿vale? php, le tienes que poner algunas cositas cuando hay una actualización. Pero bueno, se puede hacer y ya te digo que lo hacen. Gracias. ¿Listo? Pues encantado.